Hola amigos, muy buenas tardes, noches ya eh, Tutorial simple para ver cómo conectan o para que sepan cómo conectan eh, el termómetro en cualquier vehículo para cualquier tipo de vehículo estos que ya son más nuevos, es un Orland Rover, viene con tres cablecitos como ven, uno blanco, uno negro y uno rojo. En este caso estamos en un Fiaduna diesel 1.7. Pusimos un bul el bulbito que viene acá con el, con, con el, este, el reloj, del termómetro. Y acá adentro tienen, como ven, las especificaciones para conectar amperímetro, voltímetro, termómetro manómetro y el nivel de combustible, más los elementos que tiene adentro. Bueno, muy simple, conexión. Eh, tenemos el blanco, como ven, ese va directamente al bulbo de la temperatura que va puesto en el motor. El rojo va a la llave, fíjense que yo ahí ya pelé, este cablecito amarillo que es cuando ustedes ponen en contacto va a prenderse a, va a quedar con eh, corriente lo que es el bulbito y el negro va a masa es muy simple la conexión de lo que es el reloj después por supuesto lo que tenemos es las luces o la luz tenemos este tipo y como ven, ahí está medio detonado el piso de, del autito este que lo compraron hace muy, muy poquito. ¿Sí? Tiene este foquito para iluminar. Y esto también es muy simple. A ver. Ahí está. Está puesto. Esto va colocado acá. Y tenemos dos eh, entradas uno es para que haga tierra o masa y el otro va a un positivo de la llave de luz tenemos que desarmar acá y cuando ustedes ponen la... en este caso no, en este caso lo tiene acá donde tiene la posición de la llave de luz ¿sí? cuando prenden la llave de luz ahí este, tiene que prender la luz del, este, de este reloj Así que bueno amigos, este, no voy a desarmar todo esto para, para mostrarles cómo va, porque yo no tengo que desarmar en este caso, pero bueno, va a ir, eh, va a ir así. Negativo, o sea, tierra, esto va eh, como le dije, a la luz, a la llave de la luz. La tenga acá, no es cierto, en, en algún lado, o la tenga como en este caso te este, fía de una. Va conectado ahí. Y teníamos el blanco que es la señal. Que va directamente al bulbo. El negro que va a tierra. O a masa. Y el rojo que va a la llave. Así que bueno. Y acá tenemos. Fíjense. Pongan en pausa. Y ahí tienen para que vean. Cómo va puesto el sensor. ¿Mm? Blanco va ahí a la... El cable blanco va la, al, al sensor de temperatura. El negro, como dice ahí, va a masa. Y el rojo es un positivo que viene a la llave. Bueno amigos, espero que les sirva. Y cualquier cosita en la caja de comentarios.